Esperan juguetes guardados en sitios que no quiero abrir Relojes oliendo a pasado, rincones de mí Pasillos que fueron los campos de arena en los que aprendí Nunca sería un soldado Con ganas de huir Con ventanas abiertas A un mundo imperfecto De viajes con pena De paso cansado De miras abiertas De mares sin calma En los que vivir Y no tardé en darme cuenta y a veces la vida te mira discreta, te baila y sonríe y si no te la llevas, te dejas sentado a verlas venir, a verlas venir.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 que a veces la vida te mira discreta Te baila y sonríe y si no te la llevas Te deja sentar. a verlas venir A verlas venir A verlas Esperan juguetes guardados, se acuerdan del niño que fui.